El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades del medicinal deporte, incluyendo diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, el peso y la composición corporal y los beneficios en salud mental. Esto es falso en el sentido de que no se asemejaría a la misma contextura de un hombre. Obviamente van a ganar masa muscular, que es uno de los objetivos del entrenamiento de la fuerza, pero pues muy diferente a la contextura de un hombre. Esto es cierto en algunas características, debido a que, por diferencias biológicas, los hombres pues tienen un mayor desarrollo de masa muscular un menor porcentaje de grasa y eso permite que en algunas características como por ejemplo la fuerza máxima la potencia pues tengan un mayor desempeño. Es cierto, así como vemos unas diferencias fisiológicas Hombre-mujeres, dentro de esas características diferentes, la flexibilidad es una que las mujeres tenemos mucho más aumentada. Esto en algunas cosas y rangos de movilidad articular es bueno, pero nos predispone también a tener algún riesgo más alto de lesiones, como por ejemplo de rodilla, del ligamento cruzado anterior. Entonces es importante hacer todo el tratamiento para prevenir este tipo de lesiones. Esto es un mito, ya que aunque el peso es un indicador global de salud, lo más importante es la composición corporal, cuánto hay de grasa y cuánto hay de masa muscular. Por ejemplo, podemos tener a alguien en sobrepeso pero con un adecuado porcentaje de grasa y eso no sería eh, un aumento en el riesgo de algunas enfermedades, mientras que alguien de peso normal con un porcentaje de grasa alto sí puede tener un riesgo elevado de algunas enfermedades. Esto es una realidad, es una de las ventajas más importantes de realizar actividad física, ejercicio, deporte, ya que es uno de los pilares del tratamiento de algunos trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, al igual de enfermedades crónicas que también pueden estar asociadas al tema de salud mental. Esto es una realidad, el sueño es una de las estrategias más importantes en cuanto a la recuperación y la reparación de los tejidos. Es donde se libera la hormona de crecimiento que nos va a ayudar a que el músculo responda adecuadamente a la carga y al estrés al que ha sido sometido. Eh, adicional a otras estrategias nutricionales de hidratación, de descanso y pues eh, ya medios físicos, pues es una de las herramientas de recuperación más importantes.